Hola, eh, buenas noches. ¿Me, ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Sí se escucha. Perfecto. Muy bien, Buenas gracias. noches, sí se escucha. Muy bien, gracias. Eh, solo, estamos configurando aquí algo para que ya quede listo. En un minuto ya, ya comenzamos. Y mientras es tiempo para que se conecten el resto del grupo. Bien. Bien, pues buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una clase muy interesante para este curso express, que es, está dirigido para la UAPO, pero sin ningún problema, esta clase de matemáticas te va a servir para cualquier otro examen de admisión. Porque quizás no lo sabían, pero muchos exámenes de admisión repiten las preguntas y repiten los temas. Quizás cambian una que otra palabra, pero pues por ahí es muy, muy similar el contenido. Entonces, hoy vamos a tener una clase eh, pues interesante de matemáticas. Los temas que vamos a tocar son aquellos que normalmente no vemos en la escuela, o si los vemos, los vemos un poco, eh, pues no, no a profundidad, no tanto como lo que les podría servir para el examen de admisión. Mi nombre es Alfredo, yo los voy a estar apoyando en esta sesión y en la que sigue. Eh, hoy vamos a empezar con algo que se llama estadística. Eh, no vamos a ver todo lo que corresponde a estadística, porque pues, eso es un semestre de bachillerato, pero vamos a tratar de resumir una de las partes más importantes para el examen de admisión. Y bueno, pues recuerden, recuerden que al igual que cuando tenían las clases con el profesor José, ustedes pueden preguntar a las cosas que tienen, a cualquier duda que se a la mente, pregúntenme eh, si, si alguna pregunta que yo presento por ahí tal vez ya la vieron en un examen de admisión pues igual pueden corroborar no hay problema sí, sí, sí. Si ustedes quieren hacer una pregunta ya saben pueden activar el micrófono si o si no activan el micrófono porque les da penita pues igual pueden escribir en el chat no pasa nada y lo mejor es que lo mejor es que ustedes resuelvan todas las dudas que tengan así que sin ninguna pena por favor pueden preguntar y también regresamos si es necesario. Entonces, yo creo que ya podemos empezar con, con lo de hoy. Eh, este es el curso express. Y pues mi nombre es Alfredo. Esta es la parte de matemáticas. Bien, y lo primero que vamos a ver es estadística. Creo que a veces muchos de nosotros llegamos al examen de admisión creyendo que los problemas que tienen que ver con matemáticas son operaciones. Y en parte tienen razón, o sea, muchos problemas de matemáticas sí son de operaciones, pero muchos otros de matemáticas no van a ser de operaciones, van a ser de memoria. Así como en las preguntas de historia, así como en las preguntas de geografía, como en las preguntas de química, no. algunas o en otras preguntas de biología, por ejemplo, donde no hacen operaciones son de memoria. También matemáticas incluyen preguntas que son de memoria. Una de las preguntas que más vienen respecto a memoria y que tienen que ver con estadística es la siguiente: ¿Cuáles son cuáles son las medidas de tendencia central? Uno lee esa pregunta en el examen de admisión y no sabe ni qué, qué se tiene que hacer porque es memoria, se tuvo que haber leído en algún momento del bachillerato pero para eso estamos nosotros aquí, para decirle ¿sabes qué? que no te agarran de eso es lo que te pueden preguntar ¿cuáles son las medidas de tendencia central? y seguro ustedes ya las conocen, esas son tres, son la media la mediana y la moda a ver Vamos a hacer un ejercicio por aquí. Eh, vamos a, a ver alguien de aquí que me, que me diga de cuál de esas tres sí se acuerda. De la moda. Ok. De la media. y la mediana. Va, perfecto. Ya tenemos las tres ahí. Entonces, ¿me puedes recordar qué es la moda y qué es la media? Bueno, primero va la media, pero ok. La moda, según yo, era cuántas personas este participan en un grupo. O sea, se cuenta el número de personas y se evalúa, me parece, o se divide. No me acuerdo sí. mucho. Según es yo, era eso. Muy bien, muy bien. Es cercano. ¿Alguien más de otro dato que recuerde? La moda, bueno, de lo que yo recuerdo es cuando se repiten más veces, no sé, algún número de personas o de objetos, según yo. Muy bien, sí, exacto, así es, complementando la respuesta anterior de su compañera, sí, así es, la moda es lo que más se repite. ¿Alguien me puede decir de qué trata la media? Es el punto medio, ¿no? De, de todas las cosas o objetos, es la mitad, por así decirlo. Ok. Entonces, ¿alguien me recuerda qué es la mediana? ¿Si ¿Sí lo saben? Está bien. La, si la, mediana, mediana, está bien. la mediana representa el valor de la variable de posición central. Ah, muy bien, muy bien. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? De medidas de tendencia central. Exacto. Así que ahora les voy a dar el dato. Solo les hacía esta pregunta como para convivir, como para empezar a, a recordar algunas cosas. No es necesario que lo sepan. De hecho, para eso es esta clase, para que de aquí, terminando esta clase, ustedes lo repasen y de aquí en adelante ustedes ya lo sepan. Entonces, la media, ¿cómo se obtiene la media? Es sumar todos los datos, les van a dar datos, van a ser calificaciones, van a ser pesos de personas, van a ser altura de personas. No sé, pueden ser cualquier dato. El punto es que para obtener la media se tienen que sumar estos datos y dividir entre el número de datos. Quizás recuerden la media por otro nombre. Ustedes en la escuela llevan algo que se llama promedio. ¿Recuerdan cómo se saca el promedio, verdad? Cuando decían, vamos a sacar el promedio de quinto semestre. ¿Cómo se saca el promedio de quinto semestre? Pues voy a sumar todas las calificaciones que obtuve de mis materias. La sumo y la divido entre el número de materias y así obtengo mi promedio. Bien, ¿qué es la mediana? Pues la mediana es ordenar todos los datos y seleccionar el que está a la mitad. Esa es la mediana. Y por último, la moda, que a mi parecer es como el más sencillo, es el dato que más se repite. Entonces son tres cosas sencillas y eso es lo que te puede preguntar el examen de admisión. Aquí no te está pidiendo ninguna operación. Solo te va a preguntar, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuáles son? ¿Media, mediana o moda? Una de esas tres, ¿media, mediana o moda? Voy a anotar eso en el pizarrón, en lo que ustedes, eh, pues no sé, tomen una captura o, o por ahí lo guardan en, en sus apuntes. Ahora, déjenme ponerles un pequeño ejemplo. Algo muy, muy sencillo. Eh, esto nada más es como para aclarar la idea de quién trata el tema. Bien. Dijimos entonces que la media era, ¿qué cosa? Sumar todos los datos. Hay que sumar todos los datos y dividir entre el número de datos. Así que entre paréntesis, yo les recomiendo para que no, no se confundan, escriban aquí promedio. Ahora... Ustedes dirán, bueno, es que es más fácil memorizar el promedio, porque eso lo he visto toda la vida. porque el examen no me pregunta promedio? Pues si el examen me pregunta la promedio, pues entonces sería fácil, ¿no? Y entonces no sería un examen de admisión. Entonces, por eso es que eh, el examen de admisión me pregunta por la media. Así que, ¿cuál es su tarea? Su tarea es memorizar que media significa promedio y que mediana significa el dato de inmedio y que moda significa el dato que más se repite. Les voy a proyectar un pequeño problema. Lo vamos a resolver. Entonces, el examen de comisión puede venir muy sencillo. Muy sencillo en el sentido de que solamente les va a dar los datos y ustedes tienen que encontrar el resultado. Por ejemplo, dice, de acuerdo a la siguiente colección de números, todos esos están ahí, encuentra la mediana. Regreso al diapositiva anterior y me puedes decir entonces qué tenemos que hacer con esos datos? Pues ordenarlos, ¿no? Muy y bien, ordenarlos a la mitad. Bueno, elegir, seleccionar el que está a la mitad. Muy bien, exacto. Hay que ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor, no importa el orden, lo importante es ordenarlos y escoger el que está a la mitad. A ver, inténtenlo, inténtenlo en casa, tengan a la mano su libreta, en un lugar donde apuntar, traten de hacerlo, yo aquí en el pizarrón los voy acompañando, y comparamos el resultado. A ver, de aquí, por ejemplo, si quisiéramos ordenar de menor a mayor, ¿con quién empezaríamos? Con el 2. Con el 2. Eh, un pequeño tip es que cuando ordenen, yo les sugiero tachar. Por ejemplo, este ya lo utilizamos, lo tachamos para no confundirnos. Ya tachamos un 2, pero aquí hay otro 2. Lo ponemos, eh, después escogeríamos los 5, ¿verdad? Los 5. Escogemos el 5, ¿qué hay? ¿Cuántos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay 3 5. Luego tendríamos que poner el 6, que hay 2 6. 1, 2. Luego pondríamos los dos 7. 1, 2. Y por último, bueno, de ahí, pues nada más el 9 y el 10. Ahí está, ya están ordenados. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para escoger el que está a la mitad? Pues contamos cuántos datos tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Alguien me puede decir quién está a la mitad? El 6. El 6. Muy bien. Ahora, Aquí les voy a compartir algo importante. Encontrar la mediana se puede hacer de manera intuitiva. O sea, simplemente cuento. ¿no? Eh, o la otra es utilizar una pequeña fórmula. Yo les sugiero, yo los invito a que recuerden la fórmula de la mediana. La fórmula es así. Van a poner número de datos y le van a sumar uno. Y van a dividir entre dos. Es muy importante que le sumen un 1. Recuerden, es muy importante sumarle el 1. Entonces, ¿cuántos datos dijimos que teníamos? 11. Once. 11 once. Once. Once más 1 entre 2. Así que aquí nos queda, 11 eh, más 1 es 12. 12 entre 2 es 6. 6 no es la mediana, te hiciste el dato. Entonces, la respuesta es... El dato número 6. Buscamos quién es el dato número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coincidió, fue una coincidencia, ¿eh? La vida no se pues cruza. Aquí fue una coincidencia y entonces la mediana es esta. ¿Cómo lo comprobamos? Pues ¿cuántos datos tenemos para acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos datos tenemos para acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. eso es la mediana. Está súper fácil, ¿verdad? Solamente hay que encontrar quién está en la mitad. ¿Y cómo se hace? Sumándole uno y dividiendo entre dos. Entonces, quiero que nos quedemos con esta fórmula. Esta es la fórmula de la mediana. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Todo correcto con esto? muy bien todo bien les voy a poner otro pequeño ejemplo algo algo eh, algo hipotético a ver si esto quedó claro entonces ya sabemos cómo encontrar la mediana número de datos más uno entre de dos y luego el número que nos salga contamos uno dos tres cuatro cinco seis ahí está eso es la mediana ahora puede pasar también lo siguiente qué pasa si en mi examen de admisión me ponen estos números, por ejemplo, así. Si me ponen estos números y me piden encontrar la mediana, pues primero tenemos que ordenar, verdad? Tendríamos que poner tres, cuatro. 4, 7, 8 y 9. ¿Cómo lo hacemos para encontrar la mediana? Hay que ver quién es el que está a la mitad. Podemos usar la misma fórmula que les dije hace rato. Mediana es lo mismo que número de datos más uno entre de dos. ¿Qué voy a poner aquí el número de datos? ¿Qué número debo de poner? Seis. Seis, exacto. Seis. Seis más uno entre de dos. Eso significa que la mediana es 7 medios, ¿no? Y 7 medios, ¿a cuánto equivale? 3.5. 3.5, muy bien, 3.5. El dato número 3.5. Pero con cuento, solo tengo 1, 2, 3 y luego 4. No existe el 3.5. ¿Qué vamos a hacer cuando salga punto decimal, cuando salga el punto 5? Pues tomamos el que está antes y el que está después. ¿Quién es el que está antes? ¿Tres? El 3. Ah, el 4. El 4. El, el dato número 3 y el dato número 4, ¿no? El dato número 3, ¿Quién sería? El 4 y el dato número 4 sería el 7. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien, sí. entonces la mediana sería el promedio entre 4 y 7. O sea, sumar estos dos porque entre estos dos está el 3.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el 3.5 entre el 4 y el 7. Lo sumamos y dividimos entre 2. Así que de aquí nos quedan 11 medios. Y 11 medios es lo mismo que 5.5. Este es el valor de la mediana. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Va. Está súper fácil calcular la mediana. Está muy fácil. Solamente hay que revisar cuántos datos tenemos. Le aplicamos la fórmula y empezamos a contar. Eh, otra cosa importante es, por ejemplo, pues la media. Como dijimos, la media es el promedio y el promedio cómo se calcula. Sumando. Tendría que sumar todos estos datos y dividir entre ¿de cuánto? Entre de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entre de seis. Pero eso pues no lo vamos a poner aquí porque eso está, pues eso es demasiado mecánico. Lo que realmente importaba era la mediana, porque eso es el que siempre se nos olvida. Ahora, eh, a mí me pasaba mucho en la escuela que me confundía con media y mediana. Me pasaba mucho, me confundía. A veces pues, las palabras. Entonces, lo que tuve que hacer, lo que tuve que hacer es colocar un paréntesis acá para memorizar que definitivamente media es promedio y ya. Yo sé que no te parece una gran ayuda, pero, eh, pues digamos, aquí así se tiene que memorizar, así se aprende memorizando esta información. Así que eh, quiero decirles otra cosa importante. En el examen de admisión, en el examen de admisión, los problemas vienen sencillos, sencillos entre comillas, porque nos van a poner los datos nada más y ya. Usa la fórmula y ya da el resultado. Pero como ustedes saben, el examen de admisión no siempre es fácil. No siempre es fácil porque a veces les van a contar toda una historia y ustedes tienen que entrenar para extraer información de los problemas. Así que ahora les voy a poner otro problema donde nosotros vamos a extraer información. Y es ahí donde la mayoría de estudiantes se equivocan. Así que vamos a entrenar para eso. Ya les proyecté. Tenemos un problema que incluso incluye una gráfica y nos dice, en la siguiente gráfica se registraron los goles anotados de un jugador durante cada partido de un torneo de fútbol. ¿Cuál es la moda y mediana respectivamente? Y me dan los incisos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí sí, no queda de otra. Vamos a extraer la información. Por ejemplo, ahí nos están dando, pues, el eje de las X y el eje de las Y. El eje de las X indica partidos. Esto es partidos. El primer partido, segundo partido, tercer partido y así en adelante. Por ejemplo, ¿cuántos goles anotó en el primer partido este jugador? Diez. Diez goles. Muy bien. Y así, ¿verdad? En el segundo, ¿cuántos goles anotó en el segundo? ¿4.5? 5. 5, eh, cinco. Cinco, ¿verdad? Porque está entre quién? Entre 4 y 6. 5. En el tercer partido anotó 4 goles. En el cuarto anotó 7 goles. Y así. Bien. Ahora, cuando me preguntan cuál es la moda y mediana, pues se refiere al número de goles. Entonces, ¿cuáles son los datos de este problema? El número de goles. Esos son los datos con los que yo voy a trabajar. O sea, los datos que aparecen en el eje de las y. Voy a borrar el pizarrón y empezamos a anotar esta información. Es más, creo que esto sí lo tenemos que hacer en pantalla para no perdernos. A ver, entonces de aquí, ¿cuáles son los datos importantes de este problema? Primero, recuerden, hay que reconocer cuál es la información que me interesa. ¿Cuál es la información que me interesa? Los goles, los goles anotados. Así que primero voy a anotar 10. Después del 10, ¿qué debo de anotar? El 5. 5, muy bien. ¿Después del 5? 4. 4, excelente. 7. 7. 5. 4. 6. 5. 5. 10. 8. Y 9. Excelente. Muchas gracias. Ahora que ya tenemos los datos, recordemos cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la moda y mediana, respectivamente? ¿Qué nos preguntan primero? La moda. Eso está súper fácil. Ni siquiera tenemos que ordenar, porque recordamos que la moda es lo que más se repite. Así que me pueden decir cuál es la moda. Cinco. Cinco. Muy bien. La moda es cinco. Anotamos esto por acá. Moda igual a cinco. Ahora, Observen esto, que los incisos están como con punto, con punto y coma, ¿no? Están separados dos resultados. Esta palabra respectivamente significa que está ordenado, o sea que primero va la moda y después va la mediana. ¿Me puedes decir qué inciso se descarga? El último. ¿El último, por ejemplo? El A y el B, ¿no? Porque dice 4.5 y 5.5 y no hay. Oh, sí. Ah, pero, pero el primero dice ah. exacto. Ajá. Así que o puede ser este o La puede C, ser C este. se descarta Exacto, muy bien El C y el D se descargan Quiero que recuerden algo importante En el examen de admisión conforme van resolviendo van descartando incisos y así se van quedando con uno y con otro Hay problemas donde la vida es súper fácil y yo creo que con una pista descartan todos y solamente se queda el que tiene que ser la respuesta correcta. Pues aquí la vida no es tan fácil, así que pues me quedó que pueden ser estos dos. Así que tengo que continuar con las otras operaciones. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? No mucho. Lo único que hemos hecho es sacar la información. La parte más importante. Sacar la información y ahora encontramos la moda. Viendo quién es el que más se repite. Ya está. Ahora vamos a encontrar la mediana. ¿Me pueden recordar cómo se encuentra en la mediana? Primero se tienen que acomodar los números. Muy bien. De menor a mayor, por ejemplo, vamos a escoger de menor a mayor. Así que anoto cuatro, cuatro, este y este se quita. El 5. Este y este y este y este se quita. Luego El 6 y el 7. El 6 y el 7. Un 6, un 7. Luego quitamos un 8, un 9 y 2 10. Ahí está. Ya que tenemos esos números, pregunta, ¿cuántos datos tenemos? 12 datos. 12 datos, ¿verdad? porque los conté y porque también acá en la gráfica me está diciendo que hay 12 partidos, ¿no? 1, 2, 3, hasta que dice 12 partidos. Bien, ahora, ¿cómo dijimos que es la fórmula para encontrar la mediana? Es 12 más 1. El número 2. más 1. Muy bien, exacto. El número, de partidos, el número total más 1 entre de, este, entre de 2. En este caso sería, pues, 12 más 1 entre de 2. Y aquí nos quedaría, pues, 3 entre 2. Eso nos da el total. 6.5. 6.5. Eso significa que tengo que buscar el dato 6.5. ¿Me puedes decir entre quién, quién está el 6.5? Entre el último 5 y el 6. Muy bien. ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 6 y este es el 7. Pero como yo quiero, el 6.5 debe estar entre estos dos. ¿Y qué hago finalmente? ¿Cómo encuentro el resultado de la mediana? Se suma 6 más 5. Muy bien, 6 más 5, 5 más 6, se divide entre de 2. O sea, 11 entre 2 y eso al final es... 5.5. ¿Me puedes decir entonces cuál es definitivamente la respuesta correcta? La B. La B. La B. Esta es la respuesta correcta. Ahora, otra cosa muy importante. Moraleja de este problema. La palabra respectivamente. La palabra respectivamente significa que los resultados aparecen en el mismo orden en el que me los preguntaron. Por ejemplo, si me preguntaron primero la mona, primero la mona. Si después la mediana, después la mediana. Antes de continuar, ¿Sí queda claro este problema? Sí, profe. Muy bien. Entonces, recuerden, los problemas que tienen que ver con estadística suelen ser sencillos. Sencillos porque me pueden aparecer de nada más los números y acomoda y es el que está a la mitad o más o menos complicados si me ponen una gráfica y yo tengo que extraer la información. Muy bien. Ahora les voy a explicar otra cosa que también es muy, muy importante para el examen de admisión. Cuartil, decil y percentil. Eh, este pues este curso está como, pues en el título dice Curso Express UAPCO, pero no crean que es solamente para la guapo por ejemplo, esto de cuartil, de percentil aparece en el examen tipo CENEVAL, en los CENEVALES. ¿Alguien recuerda para qué universidades aplica este examen CENEVAL? Medicina, ¿no? Medicina, pero de algunas universidades en específico, ¿no? Por ejemplo. Ah, perdón. Eh, en la UNAM, en la UAM. Ah, exacto, a ver, por ejemplo, esto cuando digo tipos en EVAN, eh, esta es otra parte importante de, de, de ustedes, eh, ahorita les voy a dar como unos spoilers, es que por ejemplo, este curso pues termina en la siguiente sesión, que es el sábado pero nosotros los invitamos a que no se salgan del grupo que se queden en ese grupo, porque ese grupo lo vamos a convertir en un grupo de información, información de fechas, información de requisitos para sus exámenes como una especie de recordatorio. Vamos a hacer una especie como de padrinos académicos, vamos a ponerlo así. Eh, nosotros vamos a estar al tanto de, de cuándo salen las convocatorias y los vamos a compartir a través de este grupo, por si se les llega a olvidar. Entonces, y también quizás hagamos de vez en cuando una sesión informativa de universidades, como de dónde puedes presentar examen de admisión. Este, no sé, en qué universidad te conviene más estudiar medicina, por ejemplo. Ahora... Dependiendo de sus gustos, dependiendo de lo que ustedes quieran estudiar, pueden estudiar la carrera de Medicina, por ejemplo. Medicina la pueden estudiar en la UAPCO, la pueden estudiar en la UNCIS, la pueden estudiar en la UNAM, la pueden estudiar, no sé, en estos eh, colegios militares, por ejemplo. Y menciono esto a los colegios militares porque ahí aplican el examen que se llama Ceneval y también lo aplican en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UANL. Eh, hay muchas universidades que aplican ese tipo Ceneval, entonces eh, quédense en ese grupo, estén al pendiente de lo que publicamos ahí, porque seguramente va a ser información que les interesa Entonces, esto de decir, presentir, cuartir seguro viene y corresponde también a esta misma eh, área de estadística y ya les digo de qué se trata eh... A ver, cuando decimos cuartil, cuando decimos cuartil nos referimos a lo siguiente. Imaginen otra vez que tenemos una colección de datos. Vamos a poner por aquí eh, algunos datos. Así, vamos a poner estos datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tenemos once datos y ya me los dan acomodados, ya están acomodados. Así que me van a preguntar, me van a decir, calcula el tercer cuartil, así, cuartil. Si nunca lo habíamos visto vamos a estar perdidos, se utiliza una fórmula ¿cuál va a ser la fórmula? primero, recordar cuáles son los símbolos observen, la letra Q va a representar algo llamado cuartil y a pesar de que cuartil eh, son A4 solo hay tres cuartiles tres cuartiles ¿y cómo se van a calcular? pues tú vas a poner la letra Q y aquí vamos a poner la letra por ejemplo K ¿La fórmula dice que Vamos a poner así. Ahora, esto se calcula de esta manera porque dependiendo del cuartil que queramos encontrar es lo que vamos a sustituir acá. Por ejemplo aquí, ¿qué me pidieron encontrar? El tercer cuartil, el tercer cuartil. ¿Cuánto va a valer K entonces? Pues va a valer 3. ¿Y qué debo de poner acá? Tres. ¿Por qué? ¿Por qué tres? Porque quiero encontrar el tercer cuartil. ¿Qué voy a poner aquí en N? ¿Cuánto debo de poner en N? Doce más 11. el número de datos. Exacto. El número de datos más uno. ¿Cuántos datos dijimos que teníamos? 12, once 11, ¿verdad? Contamos nada más para verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 más 1 entre de 4. El tercer cuartil se encuentra entonces como 3 por 11 más 1, que nos da 2 entre de 4. 3 por 12 nos da 36. Y 36 entre de 4 nos da 9. ¿Qué significa esto que acabamos de poner? Que el tercer cuartil es el dato. El dato número 9. ¿Me puedes decir cuál es el dato número 9? El 9. El 9, pero coincidieron otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está. Este es el tercer cuartil. Pero así como acabamos de resolver este, bien me pudieron haber preguntado por el primer cuartil. El primer cuartil. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con algo muy, muy parecido. ¿Qué Q sería? Pues sería la primera Q, ¿verdad? Q1. Q1 es lo mismo que... ¿Qué anotamos aquí? ¿Qué datos? ¿Qué números ponemos? 1. 1 por 12 más 1. 11 más 1. 11. Entre D, 4. Recuerden, ¿qué vamos a poner aquí? El cuartil que queremos. Si es el primero, ponemos 1. Si es el segundo, ponemos 2. Si es el tercero, ponemos 3. Como queremos el primero, ponemos 1. Así que el primer cuartil es lo mismo que 1 por 12 entre D. Estamos de acuerdo que el dato número 3 es el 4 ¿Verdad? Sí. El primer cuartil es el 4. Listo. Esa es la respuesta en su examen de admisión. ¿Pueden calcular ahora ustedes el segundo cuartil? calculenlo y quiero que lo escriban en el chat. Escriban en el chat qué es lo que les sale como segundo cuartil. Gracias. Mm -hmm. muy bien, por aquí tenemos ya alguna respuesta a ver, vamos a comprobar nada más que esto nos quedó bien y si no les quedó bien no pasa nada, para eso estamos aquí, para practicar y si no les quedó bien eh, y todavía no saben por qué, pueden preguntar y trataré de resolver esa duda, entonces a ver, de aquí, si queremos calcular el segundo cuartil pues vamos a poner Q2, ¿verdad? Q2, U2. U2, ¿cómo se calcula? Como queremos el segundo, ponemos pues, el 2, porque es el segundo cuartil. Ahora abrimos un paréntesis y ponemos el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 11 datos, le sumamos 1, siempre se le va a sumar 1, siempre. Y se divide entre 4 porque queremos un cuartil. Entonces ya de aquí nos queda Q2, lo mismo que... 2 por 12 entre D4 o 2 es lo mismo que eh, 2 por 12 que okay, nos da 24 y 24 entre D4 nos da 6. Pero eso no significa que el tercer cuartil, perdón, eso no significa que el segundo cuartil sea 6, ¿verdad? Significa el dato número 6. El dato número 6. ¿Me puedes decir quién es el dato número 6? El 5. 5. El 5, ¿verdad? Buscamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí está. Este es el dato número 6, o sea, que esa es la respuesta, el segundo cuartil. A ver, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Son cosas muy, muy sencillas, pero pues ustedes, solamente ustedes saben si lo han visto en la escuela. Eh, Se los estoy explicando aquí. Porque normalmente esto pues corresponde a la materia de estadística y en, muchos, en muchas ocasiones estadística uno lo ve hasta el sexto semestre. O sea, primero presento el examen de definición y después lo veo en la escuela. Así es, no es porque la escuela está mal, es que los exámenes de admisión se presentan antes. Entonces, pues de una vez se los presento para que sepan que es fácil y seguro lo pueden resolver. Ahora, les voy a poner en pantalla otro problema para ver para qué lo vamos a resolver juntos. ¿Pueden resolver este? ¿Qué tienen que hacer antes de empezar a resolver? Acomodar los datos. Muy bien, acomodar los datos, encontrar el dato número, el dato el que sea, y luego buscan en la lista, buscan el, el lugar y escogen el, en este caso, tercer cuartillo. Inténtenlo y escriban en el chat qué, cuál fue su resultado. Muy bien, por aquí ya tenemos algunas propuestas. Eh, vamos a ver cómo es, que, cómo es que se resolvió. Recuerden que lo primero que teníamos que hacer era ordenar, ¿verdad? Y a la hora de ordenar, pues primero escribiríamos aquí el 6. 6, luego pues el 7. 1, 2, 3. Hay 3 7. 1, 2, 3. ¿Cuántos 8? Hay... Eh, 3, 8 también. 8, 8, 8. Y después escribiríamos 2, 9. Y por último, 2, 10. Como me piden el tercer cuartil, yo voy a escribir Q3. Q3 es lo mismo que 3 por el número de datos. Desde el inicio me dice que son 11, ¿no? 11 más 1. Entre de 4, porque estamos hablando de cuartiles. Aquí nos quedan 3 por 12 entre de 4. 3 por 12 es 36 y 36 de 4 es 9. El dato número 9, el dato número 9. Buscamos el dato número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está, coincidió nuevamente. Así que el tercer cuartil es 9 Esa es la respuesta correcta. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Bien, muy bien. Esto está relativamente sencillo, no está difícil, solamente es memorizar una fórmula. A ver, vamos a ver qué más aparece por aquí. Bien, eh, algo muy importante. Acá arriba dice la palabra decir y persistir. Ya les presenté de qué trata el cuartil, de dividir entre de cuatro, ¿verdad? Porque ese es un cuartil entre de cuatro. ¿A qué le suena a ustedes la palabra decir? A diez. A diez, muy bien, a diez, exacto. Percentil a lo mejor no les suena, pero si les suena, díganme a qué creen que, que se refiere percentil. Cien. Cien, muy bien. Ahora recuerden, cuartil como de cuarto, ¿no? Decir como de 10. Y percentil como de porcentaje, o sea, de 100. Quiero que recuerden estas, estas partes que son muy importantes. A ver, esto lo voy a escribir en el pizarrón, porque muchas veces los estudiantes fallan en eso, en que no recuerdan qué significa cuartil, decir y percentil. Y lo van a ocupar para su examen de admisión. Entonces voy a borrar esta información de aquí del pizarrón y voy a poner, lo voy a poner como forma. Así ustedes podrán tomar una captura y pues ya simplemente lo copien en su formulario para realizar la función. Entonces, los cuartiles se escriben con la letra U. Y la letra K me dice si es el primero, el segundo o el tercero. Y escribo aquí k por N más 1 entre D4. Si estoy hablando de decir, aquí voy a poner cuartil. Si estoy hablando de decir, pues se va a utilizar la letra D, de, de, pues de decir. D de, y voy a poner una letra K. K por N más 1. Y como dijimos, ¿entre cuánto se va a dividir un decir? 10. 10. Muy bien. Y el percentil, el percentil, eh, se va a representar pues, con la letra P. Vamos a poner la letra K y vamos a poner K por N más 1 entre de 100. Eso significa para sentir entre de 100. A ver, ¿hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Sí. Bien, muy bien. Este era uno de los, de los temas que yo les quería presentar, los que tienen que ver con estadística. Y que en este caso, pues, eh, vimos dos, media, mediana y moda. Y también vimos esto de cuartir, decir y persistir. Eh, una cosa importante, un dato curioso de la moda. Esto también se lo pueden preguntar en un examen de admisión. Por ejemplo, voy a poner la siguiente información en mi pizarrón así estamos colocando esto en el pizarrón ustedes saben un concepto que es muy fácil que se llama moda ya me dijeron hace rato que era la moda el dato que más se repite ¿Pueden observar esos números que están en verde y decirme cuál es la moda? Ocho. Ocho, muy bien, porque está tres veces. Y siete. Eh, y siete, exacto, ocho y siete. ¿Qué está pasando aquí? Que la moda, la moda, pueden ser dos resultados, o sea, puede ser uno o dos resultados, no importa. Aquí vamos a poner que la moda es el siete y el ocho. Porque ambos se repiten tres veces. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo escribo nada más eh, uno, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, tres, nueve, diez? ¿Cuál es la moda en esto que acabo de poner? Cuatro, cuatro. Cuatro, ¿verdad? La moda es un solo número. Cuatro, porque es el único que aparece y aparece cuatro veces, aparece más veces que lo demás. Pero acá hay dos, entonces la respuesta aquí son dos: es el siete y el ocho, porque aparecen el mismo número de veces. Un último dato curioso: ¿Qué pasa si me preguntan por la moda aquí? Yo observo que el 3 aparece tres veces, que el 9 aparece tres veces, y que el 4 aparece también tres veces. ¿Hay una pregunta? ¿Hay algo que aparezca más veces que otra cosa? No. No, ¿verdad? Todos aparecen en la misma cantidad de veces. Así que aquí vamos a decir que no hay moda. ¿Sí? No hay moda porque todo se repiten en la misma cantidad. No hay algo que sobresalga. ¿Sí, queda claro, ¿sí quedan claras esas tres respuestas? Sí. Muy bien. Recuerden, el examen de acusación no siempre trata de operaciones. A veces es de memorizar conceptos o de memorizar como estilos de preguntas. ese es un estilo de preguntas donde la moda es súper fácil, pero debo de recordar que puede ser que dos sean las respuestas. Puede ser que uno sea la respuesta o puede ser que no haya respuesta. Bien, y esas son las fórmulas que suelen utilizar para partir, decir y presentir. Espero que hasta aquí todo esté siendo claro. Eh, yo sé que este es un tema que no a mucha gente le gusta, porque pues, suele ser un poco aburrido con muchos números. Eh, la tarea clásica de la escuela es, ve a encuestar a todos sus compañeros a ver cuáles cuáles, eh, cuántos hermanos tienen y no sé qué, y estás haciendo un montón de cuentas. Entonces, no, es, no suele ser lo más interesante. Pero les aseguro que, con esto que ya sepan, ustedes ya se pueden defender su examen de admisión pues, de la NAVAL, de la URSE, de LITO, de no sé, de la UAM, de la UNAM, ustedes ya se pueden defender sobre en esos exámenes de admisión Vamos. ahora les voy a presentar otro tema que también es muy, muy importante, eh, lo, que les presente, lo que les presente en este momento no, no será de muchas operaciones, más bien será de conceptos. Así que lo que sigue son funciones. De las funciones, hay algo muy importante que se llama dominio y rango. Primero, les voy a presentar unos dibujos. Si ustedes nunca han presentado un examen de admisión, eh, tal vez pensarán que no es tan importante lo que vamos a ver ahorita. Pero si algunos de ustedes ya presentó un examen de admisión, por favor escriban en el chat si esto lo han visto en algún lugar, y si lo han visto ¿dónde? Así los demás pueden tener una idea de dónde seguramente pueden aparecer estos temas así que voy a borrar esto del pizarrón y les voy a poner el nuevo tema que es funciones bien cuando decimos dibujos eh, quiero que eh, me gustaría que comprendiéramos lo siguiente lo más más fácil y regalar. Aquí tengo cuatro dibujos, cuatro incisos. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta será, ¿cuál de estos es una función? Esta es una pregunta clásica. Viene en muchos lugares, desde la UNAM hasta la universidad más local que ustedes pueden encontrar ¿alguno de ustedes eh, cree conocer la respuesta? y si sí, pueden decir ¿cuál creen que sea la función? vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver, no importa si latinamos, no importa si no latinamos, no importa Vamos a ver qué tan bendecidos estamos el día de hoy a las 8 de la noche. Vamos a preguntar por aquí. Eh, mmm, veamos por aquí a ah, Andrea, Andrea García. Si hoy tuvieras que escoger en esta pregunta uno de esos cuatro incisos, ¿cuál crees que te da más fe a ti para que sea la respuesta correcta? La B. La B, ok, muy bien, muy bien. Eh, ¿Lo acabas de escoger al azar o tienes un motivo en particular? Eh, bueno, según yo es la B porque solo toca un punto en, en X. Muy bien. Si estás en una línea vertical en X, solo toca un punto. Sí, excelente, excelente Andrea, muy bien. Quiero que esto también se quede para el resto de sus compañeros. Cuando les pregunten en el examen de admisión, ¿Cuál es una función? Lo que ustedes pueden hacer es trazar una línea vertical, tracen una línea vertical. Por ejemplo de aquí, si yo trazo una línea vertical, ¿Cuántas veces toca al dibujo verde? ¿Cuántas veces lo está tocando aquí? Dos veces, aquí y aquí, de hecho tres, hasta acá también. Entonces no es función. Porque para que sea función, solo lo debe de tocar una vez. Por ejemplo, en este dibujo. Si yo trazo una línea vertical, ¿cuántas veces toca mi dibujo? Una vez. ¿Cuántas veces toca mi dibujo? Una vez. No importa dónde dibuje mi línea vertical. Siempre va a tocar a mi dibujo una vez. Por esa razón, este sí es función. Sí es función. FN función. Ahora, este de aquí, ¿Por qué no es función? Porque si trazo una línea vertical, ¿Me pueden decir cuántas veces toca a mi dibujo? Dos veces. Dos veces. Por eso, no es función aquí y acá. No, este no es lo mismo con este, ¿Verdad? Si yo trazo una línea vertical, toca dos veces. Por eso, tampoco es una función. Ahora, este que está acá, pues, está un poco raro, ¿No? Porque si yo dibujo una línea vertical acá, por ejemplo, toca nada más una vez. Y entonces puede que digan ustedes, pues ya tocó una vez, sí es función, pero no. Tienen que trazar líneas verticales donde sean Y no importa dónde la tracen, siempre debe tocar una vez. Entonces, a pesar de que el sí tocó una vez, cuando la dibujo un poquito más para acá, pues ya tocó hasta tres veces, por eso también se descarta y esta no es función. Así que la respuesta correcta es el inciso B. Porque donde sea que de trace la línea vertical, solo pasa una vez. A ver, ¿hasta aquí? ¿Eso ¿Está claro? Sí. Sí. Ajá. Es lo más fácil. Siguiente pregunta. Eh, en el examen de admisión seguramente les van a preguntar por algo que se llama rango. Y les van a poner un poquito, no sé, imaginemos algo como... Es, así y les van a preguntar cuál es el rango les voy a poner unos incisos les voy a poner por aquí el inciso a que sea Así. La pregunta es, ¿cuál es el rango? Está fácil. Lo que ustedes tienen que ver es, eh, en este dibujo, ¿cuál es, ¿cuál es la altura? Eso significa rango, altura. ¿Cuál es la altura más alta? ¿Cuál es la altura más alta de este dibujo? ¿Estamos de acuerdo que la altura más alta es 2? Porque hasta aquí llega, ¿verdad? La altura tiene que ver con el eje de las y A ver, quiero que me digan todos. ¿Estamos de acuerdo que la altura más alta es 2? Porque hasta ahí llega. Sí. Sí, sí. La altura más alta es 2. Hasta ahí llegó. Ya no subió más. No pongo que subió al 3 o al 4. No, hasta ahí llegó. Hasta el 2. El 2 es la altura más alta. Ahora la pregunta es... ¿Cuál es la altura más baja en este dibujo? ¿Será que acaso es uno? No, ¿verdad? Porque todavía baja otro poco más. Baja otro poco más, más, más. Y así como está dibujado, significa que se va hasta por abajo. Por aquí vive el menos uno, el menos dos, el menos tres. Y si sigo por la eternidad hasta abajo, ¿hasta qué número voy a llegar? Al infinito. Exacto. Al infinito negativo, ¿verdad? Entonces. ¿Cuál es la más, la más alta? Vamos a poner por aquí más alta. ¿Cuál fue? Dos. Dos. La más baja, ¿cuál fue? Menos infinito. Menos infinito. Eso se va a escribir como un intervalo. Recuerden que en el intervalo se escribe así. Y primero va el pequeño. Primero va el número pequeño y después va el grande. Ahora... Quiero que se fijen entre 2 y menos infinito. ¿Quién es más pequeño? El 2. Eh, es una pregunta bastante capciosa y entiendo, por ejemplo, por qué dijiste 2, pero no, el número más pequeño es menos infinito. ¿Por qué? Pues porque es menos, o sea, es, es negativo. ¿Estamos de acuerdo? El número más pequeño es menos infinito. Así que primero diría menos infinito coma el más grande quién es más grande pues el 2, porque para empezar es positivo sí queda claro esto sí sí bien es un ejercicio sencillo estamos de acuerdo que hicimos cero operaciones ninguna operación no hicimos nada de operaciones solamente observamos un dibujo Recuerden que ustedes pueden preguntar si tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar. Nada más para corroborar que esto quedó claro. Cuando les pregunten por, ¿cuál es el rango? ¿Qué van a hacer? Se van a fijar en la altura más alta y en la altura más baja. Y eso lo escribí como un intervalo. ¿Quién es más pequeño? ¿2 o menos infinito? Pues menos infinito. Menos infinito, coma 2. Esa es la respuesta correcta. El inciso B. Les voy a poner otro dibujo y... Seguimos practicando, porque de aquí solamente es practicar... Bien, vamos a poner, por ejemplo, este dibujo. La pregunta es la misma. ¿Cuál es el rango? Déjenme ponerles los sucesos en los que ustedes comparan con el ejemplo anterior. a ver vamos a poner esto aquí vamos a poner estos incisos la pregunta es ¿cuál es el rango? nuevamente cuando les pregunten por rango ustedes lo que tienen que hacer es recordar la altura ¿cuál es la altura más alta y cuál es la altura más baja? a ver Observen este dibujo. Así. ¿Me pueden decir cuál es la altura más baja? Menos tres. Muy bien, menos tres, porque aquí está el punto más bajo, ¿verdad? ¿Y qué altura tiene? Menos tres. Eso es lo más bajo. ¿Y cuál es la altura más alta? Será menos uno, será cuatro, será siete. ¿Cuál es la altura más alta? Infinito. Infinito, muy bien, infinito, porque esto se ve que nunca va a terminar, ¿verdad? Se ve que va hasta arriba. Y lo mismo esto que está acá, se ve que va hasta arriba. No hay un fin para la altura más alta. Así que la más baja fue menos 3 y la más alta fue el infinito. Entre estos dos, este que es negativo y este que es positivo, ¿cuál es el más pequeño? El menos 3. El menos 3. Así que S iría primero, y el menos 3. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta final, entonces, para esta pregunta? Esta que está aquí, el inciso C. Ahora, quiero que observen otra cosa importante. En los exámenes de admisión puede ser que venga algo como esto. Son dos incisos que se parecen mucho. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Visualmente, visualmente, ¿cuál es la diferencia? Que uno tiene paréntesis, paréntesis, paréntesis y, el y el corchete. Muy bien, uno tiene paréntesis y el otro el corchete, exacto. Hay una gran diferencia entre ambos. Aquí la respuesta es correcta es el que tiene corchetes. Aquí también, eh, aquí yo me equivoqué, entonces la respuesta tiene que ser con corchete. Esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre paréntesis y corchetes? Corchetes significa que... Está aquí, está aquí el 3, o sea, es justamente la altura a menos 3. Cuando tiene paréntesis es porque aquí hay un punto hueco, así, un punto vacío. No sé si lo voy a notar pero aquí hay un punto que está vacío. O sea, el examen es claro, les va a poner como que un punto grandote. Significa que la altura es 3, pero no está Por eso se le va a poner paréntesis. Pero si todo está relleno, todo está de manera normal, o sea, no hay nada raro aquí, significa entonces que llevan corchete. Esta es la respuesta correcta. El inciso C. A ver, antes de continuar, esta parte sí quedó clara. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Este es un, esta es una pregunta muy, muy fácil porque no se hacen operaciones para el examen de admisión. Pero a veces ustedes llegan, pues, sin demasiados conocimientos sobre el tema, creyendo que toda es operación y no, no toda la vida funciona así. Voy a borrar este y les voy a poner otro pequeño dibujo. Ahora, otra cosa que les voy a decir es que en el examen de admisión, al examen de admisión le encanta repetir preguntas. Muchas preguntas son repetidas. Quizás lo único que va a cambiar es el orden de los incisos, o alguno que otro dato, pero el estilo de la pregunta va a ser muy, muy parecido. Y hasta los dibujos van a ser muy parecidos. Ahora, definitivamente... Dibujar no es mi pasión, pero creo que más o menos se entiende que esto es una gráfica de una función que sube y que baja. Sube y baja, sube y baja. Eh, si ustedes saben lo suficiente, quizás recordarán que esto se parece o a seno o a coseno, una de esas dos. Ya después con la preparación suficiente aprenderán a diferenciarlas, pero por el momento solamente pues, se parece a una de esas dos. No importa cuál todavía la pregunta va a ser la misma. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Eh, pues aquí está fácil, ¿verdad? Porque me pueden decir cuál es la altura más alta y cuál es la más baja. Menos uno y menos uno. Muy bien. Menos uno y uno. Esas son las alturas, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, es lo más alto que llega a 1. Luego baja y luego sube. Pero no sube más. O sea, hasta ahí llega ese tope. El tope es 1. ¿Y cuál es el tope hacia abajo? Menos 1. Así que menos 1 es el más bajo. Y 1 es el más alto. ¿Qué creen que le debo de poner? Paréntesis o corchetes. Así como el ejemplo anterior. Le vamos a poner corchetes. Corchetes porque si sí está aquí en la altura 1. Si por aquí hubieran puros puntos blancos, significaría que fueran con paréntesis. A ver, ¿esto sí está quedando claro? ¿Lo puede repetir por una vez, por favor? Sí, lo voy a repetir. A ver, voy a ponerlo con otro dibujo un poco más sencillo. A ver, estoy poniendo, estoy poniendo ahora un dibujo que no se parece a este que está acá. ¿Por qué digo que no se parece? Porque este tiene principio y tiene fin. observe que este de acá no tiene principio, porque ¿des ¿desde dónde viene? La altura de infinito. Y luego otra vez vuelve a subir hasta el infinito. Pero este no, este empezó aquí y terminó acá. Bueno, pues la pregunta es la misma. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo de siempre. ¿Cuál es la altura más alta y cuál es la altura más baja? A ver, ¿ustedes me pueden decir cuál es la altura más alta en este dibujo? ¿7? ¿5? Eh, la altura, recuerden, ¿cuál es la altura? 5. 5. Muy bien, muy bien. 5. es la altura más alta? Sí. Vamos a poner aquí alto. ¿Y cuál es la altura más baja? ¿Me pueden decir cuál es la altura más baja? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Aquí en el menos 3. Entonces el más bajo es menos 3. Así que así ya quedó el intervalo. ¿Quién es más pequeño? ¿Menos 3 o 5? Pues obvio menos 3 porque es el más bajo, ¿verdad? Menos 3 y 5. La pregunta ahora es ¿Cómo tiene que ir la respuesta? ¿Tiene que ir entre paréntesis o tiene que ir entre corchetes? Entre ¿Cómo? corchetes. Muy bien, entre corchetes. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, aquí, pues, sí está tocando la altura menos 3. Sí está tocando la altura 5. O sea, sí llega. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué tendría que pasar para que la respuesta sea entre paréntesis? Ah, tendría que pasar esto. Observen, aquí tendría que haber un puntito vacío, así un puntito hueco. Imagínense que aquí está normal, como siempre, y aquí está el hueco. ¿Cómo sería la respuesta entonces? dónde está el hueco lleva paréntesis. ¿Dónde está el hueco con el número qué? El 5. ¿no? Con el número 5, entonces ahí lleva paréntesis. Pregunta, ¿aquí hay hueco o no hay hueco? No hay hueco. No hay hueco. Entonces qué lleva? Paréntesis o corchetes. Corchete. Corchete. Muy bien. Ahí está. Así es la respuesta ahora. Cuando lleve un huequito significa paréntesis. Cuando no lo lleve significa corchete. Como antes, todo estaba rellenito, ¿verdad? Corchete y corchete. Ahora quedó más claro eh, este, este problema. Sí. sí. Muy bien, muy bien. Recuerden. Esas son preguntas que ustedes pueden ver en un examen de admisión. Si, no sé si ustedes ya presentaron un examen, pero si sí, si, seguramente ya lo han visto en algún examen de admisión. Ahora, con esto que hemos hecho, pues ya hemos resuelto una parte muy importante. Eh, les quiero poner otra cosa eh, que también suele venir en el examen de admisión y que tiene que ver con funciones. Pero está súper, súper sencillo. A ver. Observen este problema. Dice, si el dominio de una función es D igual a 3, 5, 7. Y F de X es igual a X cuadrada menos 1. Determina el rango. Lo que les tengo que decir es que aquí sí se hacen operaciones. Sí hay operaciones. Pero todo está como que muy raro, ¿verdad? No se parece a alguna operación que yo haya visto antes. Pregunta, ¿alguno de ustedes sí ha resuelto este problema? Si no lo ha resuelto, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para explicarles. Así que vamos a hacer eso. Les voy a explicar esto. Voy a borrar el error y ya les explico cómo se es el eso. Y se lo voy a poner de una manera muy, muy sencilla. Está súper fácil. A ver, ustedes recuerdan eh, de una función lo siguiente. Ustedes recuerdan que una función se puede escribir como f de x. En este caso, pues es f de x es igual a x cuadrada menos 1. Así es la función. A ver, si yo quiero sustituir, si yo quiero sustituir o si yo quiero evaluar, recuerden esta palabra, evaluar. Pues yo puedo hacerte como la secundaria, ¿no? Que yo ponía x y que yo ponía y. Bueno, y ustedes recuerdan que x, ustedes x le pueden dar el valor que ustedes quieran. Bueno, pues a esos valores de x les vamos a llamar dominio. Y a esos resultados les vamos a llamar rango. Ahora, quiero que se aprendan estos nombres así, en la tablita X es el dominio y Y es el rango. Todo lo que sea de X, dominio. Todo lo que sea de Y, rango. Y o F de X, cualquiera de los dos. Por ejemplo, si yo aquí pongo el número 3 y el número 5, el número 3 se tiene que sustituir, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que escribir? Pues según esto, sería paréntesis al cuadrado menos 1. ¿Me puedes decir qué debo de poner aquí dentro del paréntesis? ¿Al 3? Al 3. 3. Ah, entonces. 3. Y entonces, de aquí sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? No es 6, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9 menos 1. O sea hay que al final nos queda 8. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero con el 5. 5 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos va a quedar después? 24. Muy bien, porque nos queda 25 menos 1, que nos da 24. Va. Como último, como última operación de este ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el número 7? Pues entonces sustituyo 7 al cuadrado menos 1, o sea, 49 menos 1, o sea, 48. Ahora, vamos a retomar esto. ¿Qué pasa si en el examen de admisión les dicen el dominio es 3, 5, 7? ¿Qué significa que el dominio sea 3, 5, 7? Significa que esos son los valores que ustedes van a sustituir. 3, 5, 7. Y entonces, si les preguntan por el rango, significa que les están preguntando por los resultados que se obtienen. Ahora sí, ¿me pueden decir cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? 8, 24 y 48, ¿no? Así es. 8, 24 y 48. Esa es la respuesta. Ese es el rango que corresponde al dominio 3, 5, 7. A ver, antes de continuar, ¿sí queda claro esto? Sí. Sí. sí. Bien. Bien, está fácil. Nada más que aquí, pues ustedes tienen que hacer algunas operaciones, como por ejemplo, elevar al cuadrado. En cualquier curso que ustedes vayan, en particular en las sesiones que nosotros hacemos, no les pedimos que, que pues no sé, que sepan tal tema o que ya vengan ven, No, ustedes pueden venir desde cero. Lo más importante de esto es que ustedes traigan las tablas de multiplicar. Y no digo que no se las sepan, seguro que ya se saben las tablas de multiplicar, pero hay que practicarlo lo suficiente como si todo el tiempo hubiéramos con el temor de que alguien me las fuera a preguntar. Entonces... Eh, Así hay que practicar las tablas de multiplicar para que no se me complique demasiado y no me cueste tanto trabajo en un examen. Recuerden que en el examen de admisión no pueden usar calculadora. No, está prohibido usar calculadora. El único examen que, que te deja hacer eso es la UAPO. Y no es que tú saques tu calculadora, la UAPO te da una calculadora. Y la verdad es que tampoco ayuda demasiado. ¿eh? No, no es la gran ayuda que digamos. Entonces, eh, en el examen de admisión están prohibidas las calculadoras. Y si eso queda más o menos claro, déjenme repetir esta pregunta, pero con otros datos. A ver, ¿qué pasa si ahora ya les digo que el dominio es 1, 4 y 6? Y la función ahora va a ser 5x más 1. Quiero que ustedes me digan el rango. Antes de dar la respuesta... ¿Alguien me puede decir qué se tiene que hacer? Se tiene que sustituir, ¿no? Ajá. ¿A quién vamos a sustituir? Los valores del dominio por Ajá. lo de la X. Muy bien. Para que sea más fácil, hagan una tablita. Escriban X, escriban Y. ¿Quién va a ser el primero que van a sustituir? A uno. Uno. ¿Después? Cuatro y después seis. Muy bien. Lo sustituyen el resultado que obtengan aquí, el que obtengan aquí y el que obtengan aquí. Así que al final su respuesta de rango lo van a escribir entre llaves y aquí ponen el resultado. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden terminar? Sí. Va. Quiero que lo intenten y escriban en el chat lo que les quede como resultado. muy bien, muy bien por aquí ya tenemos algunas respuestas eh, ahorita todos han coincidido creo que entonces este tema sí está quedando claro es un tema muy sencillo pero que seguramente no se los han explicado de esta manera en la escuela y es que muchas veces no se explica de esta manera, y si sí se explica, pues eh, no sé, estamos haciendo otra cosa, seguro. Eh, bueno, entonces, nada más aquí, para terminar esto, para corroborar y que se quede grabado en nuestra página o en el, grupo de, en el grupo de Facebook, donde pueden encontrar esta clase, las clases de este curso y clases gratis, que nosotros luego hacemos para ustedes, pues ustedes pueden revisar ahí ese grupo de pesos. Ahí está. Entonces de aquí nada más será simplemente sustituir, ¿verdad? 5 por 1 más 1. O sea, 5 más 1 que nos da 6. De aquí, eh, 5 por 4 más 1. 5 por 4, 20. Más 1, 21. Y de aquí sería eh, 5 por 6 más 1. O sea... 30 más 1, 31. ¿Cuál es el rango? Pues entonces sería 6, 21 y 31. Esa es la respuesta final. Y ya les pues, acabó. Súper fácil. Otro punto más que tengo en el examen de admisión. Bien. Si esto entonces está quedando claro, les voy a proyectar eh, otro problema. Y creo que tal vez ustedes ya lo pueden revisar. A ver, ¿tienen ahora eso? ¿Lo pueden intentar? Sí. A ver, inténtenlo, traten de resolverlo, y si lo tienen, escriban en el chat la que creen que es la respuesta correcta, con todo lo que hemos hecho. Muy bien. En lo que ustedes están resolviendo este problema, creo que ya se habrán dado cuenta de que estos temas no es algo que se vea comúnmente en la escuela. No de esta manera. Nosotros estamos haciendo un pequeño resumen de lo que es el bachillerato. Y esta es un resumen especial para el examen de admisión. Este es solamente uno de los tantos temas que, que nosotros damos en nuestros cursos y lo solemos dar pues de la mejor manera, nos ponemos en el papel de ustedes los estudiantes y cuál es la mejor manera de que ustedes puedan entender estos temas, cómo es muy fácil, qué otros trucos se pueden utilizar para responder en el examen de atención. Si ustedes desean más información sobre un curso que incluye pues todas las materias, español, matemáticas, razonamiento matemático, física, química, eh, biología, Incluso historia, ¿no? Porque para universidades como la UNAM, pues piden todas. Pues ustedes se pueden comunicar en nuestra página. Por aquí aparece mi número de teléfono. Pues pueden revisar esta clase y preguntar sobre, sobre este curso. Eh, todavía hay lugares disponibles si es que les interesa. Si no, pues se pueden mantener todavía al tanto de cuáles son las clases que sacamos. Y pues lo importante es que ustedes aprendan. Eh, yo creo que entonces con esto... Pues queda claro este, este pequeño tema, pero hay más, hay mucho más que, que preguntar y aprender sobre este tema de dominio rango. A ver, déjenme ver por aquí. ¿Está correcto? Está muy bien. La respuesta es el inciso C. Muy bien. Bueno, pues entonces, eh, yo creo que hoy ha sido un día pues, muy importante, ya hemos visto temas de estadística, vimos estas medidas de tendencia central, les di unos tips bastante interesantes de que no todo son operaciones. A veces es de memorizar información, incluso en matemáticas. Si es necesario, repitan este video hasta que se memorice. ¿Qué significan medidas de tendencia central? Eh, por ahí está mi número, si desean más información, si desean, pues no sé, Tal vez más material. Ustedes pueden revisar en YouTube el contenido que tenemos. Otra de las cosas importantes es que a veces nosotros queremos una carrera, pero no conocemos a nadie que haya estudiado esa carrera. Pues en nuestros cursos nosotros hacemos algo que se llama sesiones profesiográficas. Invitamos a alumnos que ya están en esas carreras para que les platiquen cómo fue el primer semestre, segundo semestre, las materias, los gastos, eh, todo lo que eso conlleva qué significa hacer por año y comer por 50 pesos a la semana, este, o incluso también podemos, eh, también hacemos entrevistas, pero a personas que ya terminaron la carrera y pues, ya están en el campo laboral. Todo esto es para que ustedes tomen la mejor decisión posible a la hora de escoger la carrera. A veces nos dejamos llevar pues, porque, no sé, nuestro amigo o nuestro amigo va a escoger una carrera, a veces porque no hay presión familiar o a veces pues, simplemente no sabemos. Eso es parte de nuestros cursos y es simplemente la mejor parte de los cursos es la manera en la que desarrollamos los temas que a veces no tenemos ni idea que nos van a preguntar en el examen de función Bueno, pues entonces ahí está el dato de contacto con el cual ustedes pueden pedir más información. Ah, y pues yo creo que eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda pueden comentarla, si no, pues yo creo que esto pues ya sería el fin. Les agradezco muchísimo el que hayan estado en esta sesión. Eh, y si, si conocen a alguien a quien les sirva este contenido, se lo pueden compartir. Eh, esto es para compartir, está en internet y es gratis. Profe, tengo una pregunta. Hay veces donde las funciones aquí para sacar la gráfica te piden este, hacer una o sea, hacer la gráfica ya con dibujo. eso va a venir en el examen o no? Ah, eh, la respuesta es sí, pero, tiene un pero, pero no para cualquier función. Son funciones específicas, funciones como que populares, funciones, funciones conocidas. Es una muy buena pregunta. Entonces déjame poner en el pizarrón un pequeño ejemplo. Voy a borrar esto que está por acá. Sí, en el examen de la función te van a preguntar cuál es la gráfica de esta función. Por ejemplo, ¿cuál es la gráfica de f de x igual a esto? Esto es una L y esto es una N. ¿Alguien sabe qué significa LN? No pasa nada. LN significa logaritmo natural. Y bueno, pues ustedes dirán... Pues no ha cambiado mucho mi destino. Antes no sabía qué significa, ahora ya sé qué significa, pero tampoco sé qué implica. Entonces no, paso, no no sigo sin saber qué tengo que hacer. Bueno, pues lo que ustedes tienen que hacer es memorizar. Van a memorizar la gráfica del logaritmo natural. Ustedes van a tener aquí el eje de las X, el eje de las Y. Y la gráfica del logaritmo natural es una curva que sale así. Así. Entonces, para responder a tu pregunta. Sí, sí les van a preguntar sobre las gráficas de funciones, pero no va a ser de cualquier función, va a ser de funciones populares, funciones muy conocidas. Esa es una función muy conocida para el examen de atención. Seguro te la puede preguntar y casi en cualquier eh, universidad. Con este ejemplo, estoy respondiendo tu pregunta. Sí, sí muchas gracias. Entonces sería f de x igual a 1n, ¿es 1n o es l? Perdón. Es una l. l, ¿verdad? Ajá, l del logaritmo. Perdón. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan en respecto a estos temas? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien entonces. Muy bien. Pues bueno, entonces con esto terminamos la sesión de hoy y nos veremos el día sábado para cerrar este curso express. Eh, el, el sábado veremos otro contenido muy, muy importante que también les va a funcionar para el examen. Espero que lo aprovechen tanto como el de hoy y tanto como las, las primeras dos sesiones de este curso. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, por ahí está mi número de teléfono por cualquier duda o aclaración que tengan. Y pues ya, eso sería todo por hoy, y nos vemos el sábado. Que tengan una excelente noche. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Muchas profesor, gracias, ¿no? igualmente. Gracias.